La precariedad laboral en el sector, por ejemplo, del calzado delche, de Che eh, se remonta a los años 70. O sea, es precariedad eh, con, también con, sin contratos, o sea, trabajando totalmente en negro es una precariedad. Se inicia eh, en el ámbito de las mujeres y se va desmantelando todo lo que son los sectores, todo es una precariedad aceptada, tanto socialmente como políticamente, como sindicalmente. Es un mundo que, desde que naces, te lo encuentras. Y yo he empezado una lucha para concienciar a la gente que esa práctica pues, nos perjudica, ...y que nosotras que lo hemos vivido, que lo hemos sufrido... ...no podemos dejarle este legado a las futuras generaciones... ...porque no son responsables, nosotras tampoco lo fuimos... ...no hay derecho a nada, ni a jubilación... ...ni a enfermedades de, de, de riesgos laborales... ...no hay derecho de nada, es totalmente negro, estamos excluidos. ¿Y cómo están las mujeres que se han jubilado, las que han ido delante de ti? Pues las mujeres que, han, que, que ya no han podido seguir trabajando eh, han tenido que vivir de los hijos, los maridos sí, de las pensiones de viudas, eh, lo, los maridos si sí les ha quedado algo, de miseria, miseria. En mi mundo yo soy una privilegiada porque yo después de toda la precariedad me puedo jubilar y me puedo jubilar por una cosa, porque lo he denunciado. En mi caso... Es una precariedad también que supone de cara al futuro. Quiero decir, yo he tenido el privilegio de poder acudir a la universidad, de tener mis estudios, eso es algo que no todos mis compañeros de instituto pudieron hacerlo y menos yo que además, bueno, pude salir, tengo unos padres que tienen los dos un trabajo fijo y me pueden ayudar, pero es que tengo compañeros que ni siquiera pueden esperar a adquirir la experiencia que, por ejemplo, yo estoy teniendo porque tienen que trabajar lo antes posible, porque en su casa ya no pueden... ...seguir manteniéndoles como estudiantes... ...o directamente nunca pudieron... ...y han tenido que compaginar... ...el trabajo con, con la carrera... ...y por supuesto... ...eso supone que tengan peores calificaciones... ...me doy los derechos a becas. Bueno, por ejemplo yo en la salud... Eh, ...ya no puedo trabajar... ...las manos las tengo, las podéis ver... ...llena de callos... Los dedos casi no los puedo cerrar, no tienen fuerza, las cervicales... El, eh, estas lesiones son debidas a que empiezan muy prematuramente a trabajar en una, una postura que es de muchas horas seguidas. Cuando yo empecé eran de 60 horas porque se trabajaba los sábados. En los años 70 en la industria se trabajaban los sábados. Eh, luego estás en una, cuando ya eres aparadora estás dentro de una máquina, los pies los tienes que mover al mismo ritmo de las manos. Entonces todo eso, cuando ya tienes 60 años como tengo yo ahora, pues la cervical ya no te responde, en este brazo está inutilizado, entero desde la cervical, eh, hernia, eh, cervical lumbar, las rodillas entregar tu vida al trabajo. Eso es, es que eh, aquí se ha confundido una cosa, en lugar de trabajar para vivir, se vive para trabajar, ¿entiendes? En el caso de, por ejemplo, los, los graduados, los que estamos a punto de, de graduarnos y además tenemos esto de que vemos que se va a acabar y que ya vamos a tener que buscar, bueno, que tenemos un futuro muy incierto porque probablemente no encontremos empleo, claro, se juega mucho con esta falta de expectativas que tienes y de no sé eh, desmoralización vital para también que aceptes cosas que deberían ser inaceptables porque al fin y al cabo eres un graduado que muchas veces ya tienes experiencia laboral con la justificación de que sigas sumando experiencia de cuanta más experiencia mejor conseguirás contactos y bueno algún día posiblemente no sabe bueno. cuándo llegará tu momento y tendrás trabajo eh, los medios de comunicación muchas veces no crean, prácticamente todos no crean empleo porque tienen parte de su plantilla, de lo que era la anterior plantilla de trabajadores, la cubren con becarios. A la larga sabes que va a ser muy difícil conseguir un trabajo fijo y con un sueldo digno. No tenemos futuro, nos vemos. Yo en mi caso, porque ya, ya estoy finiquitada, pero yo veo a la gente joven y hablo con ellos y, y, y están agobiadísimos porque no, no tienen no pueden hacer no pueden hacerse una familia, no, no pueden viven de sus padres o ya le, le genera agobio tener que pedir dinero a sus sí. padres sabiendo que muchos no se lo pueden dar y viven en una situación que, que de verdad eh, a las largas va a producir otra enfermedad más. Sí. ...porque están agobiadísimos. Yo tengo dos hermanos mayores y los dos han tenido que irse a trabajar fuera... ...porque aquí no... no eso según Fátima Baños es movilidad de aventura, ¿no? Sí. <risa> Mi hermano mayor que tiene además dos niños... sí ...tiene unas ganas de aventura... Sí, locas. por eso digo... Posiblemente la crisis fuera un momento de, de reestructuración de eso, con la reforma laboral. No lo sé, es que hay un problema precisamente con eso. Yo ahora mismo voy a acceder por primera vez al mercado laboral como trabajadora. Yo no sé lo que era la, cómo eran los empleos antes de, este, de esta reformulación. La gente de mi edad, vamos a empezar a trabajar pensando que esto es lo normal. Y en realidad es terrible. Hace poco un amigo que sí que lleva tiempo trabajando me decía... ...a ustedes que van a empezar ahora les haría falta... ...unas prácticas de tres meses, digno, de, tres meses de trabajo digno... ...para que vean cuál es, eh, de qué modelo partir... ...que no todo es aceptable... ...y que hay que luchar por, por tener una situación digna... Yo no creo que haya precariedad... ...yo lo que creo que hay es una estafa monumental... ...eso hay que decirlo bien alto... ...esto nos han ido llevando... Eh, ...nos han dirigido como si fuésemos borreguicos por un camino y, y aquí hay mucha gente que, que mide la crisis por cómo se llena la cafetería. O conozco gente en Elche que me dice, ah, pues no habrá tanta crisis en cuanto a las cafeterías están llenas. Pues sí que hay crisis, lo que pasa es que los que estamos de crisis no vamos a las cafeterías. Pero igualmente, es, es como muy loco, ¿no? Que hasta te sí. muestran como un privilegiado por poder tomarte un café en una, claro, en una sí, cafetería. Sí, sí. El problema de este país es que las leyes están para cumplirlas, pero los pobres solo, ¿sabes? Porque los demás no, lo, no las cumple ni Dios, aquí no se cumple ninguna ley. el problema del Che, yo he denunciado de, delitos graves, he denunciado el, el acoso laboral es un delito penal, está en el código penal, el fraude a la seguridad social es un delito penal, está en el código penal. Todo eso son fraudes. Y, y se saltan todas las leyes. Sí que veo un rayito de esperanza en, en mi caso y es pese a la precariedad tan grande que hay en el mundo de, de la comunicación y del periodismo en concreto y la, com, la competencia tan grande que nos, hacen, eh, que, que nos hacen vivir que en vez de cooperar pues nos hacen a los, incluso dentro de la propia plantilla así no, enfrentarnos. No, enfrentarnos entre sí. Hay algo que me parece bonito porque la solidaridad realmente entre los que estamos abajo nunca, no veo que desaparezca. No, no. Y yo, por ejemplo, entre los becarios o entre la gente que no lleva tanto tiempo y que recuerda lo que es ser becario, veo que hay, eh, sí, que nos ayudamos los unos a los otros y si podemos hacer eso y hacer que todo este camino sea llevadero, si nos organizamos podemos acabar con, sí, sí. con todos los males que hay en este oficio y en He y dicho cualquiera. una cosa que me ha gustado, los de abajo... Sostenemos el sistema gracias a nuestro trabajo y a nuestra solidaridad y no esperamos nada desde arriba, porque desde arriba no nos llega nada. Entonces yo me he convencido también de que la solidaridad nuestra nos hará fuertes y nos hará romper con este sistema que nos han querido imponer, que no lo hemos buscado y que encima nos quieren hacer responsable de ellos a todos nosotros. Y no lo somos. Nosotros no nos ha quedado otra, porque no nos ha ayudado nadie. Nos estamos ayudando nosotros entre nosotros. Y lo, ahora espero que las instituciones se impliquen al máximo, al 100% por cien, y rompan con esto, porque nosotros estamos dispuestas a romper con esto.